Mundo idea, un mundo ideal Un de... ¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un faro En eh, la serie de Cómo crear una ciudad Desde cero Para hacer un faro se necesita 9 por 9 ¿Vale? De los bloques que tú quieras Diamante, oro Hierro esmeralda, ¿vale? Luego por encima se pone otro bloque, oro, ¿vale? Por ejemplo, hay que rellenarlo todo. ¡Ay, señor! Vale, tenemos dos plantas, la de diamantes y la de oro. Ahora va la de hierro, y es lo mismo, son 5 por 5. y 3, 4, 5, y es lo mismo, tienes que rellenarlo. Ya tenemos todos los bloques, ahora falta el de esmeralda, uy la cama no, esmeralda que va aquí arriba, que son eh, 3x3, o esa sería la escalera, 9, que es el blo los bloques de abajo, 9, 7, 5 y 3. Y aquí en medio se pone, y ahora esto supuestamente... ¡Qué chulo! ¡Mira mira, ¡Mira, mira, mira, mira, mira! ¡Qué guapo! Ya tenemos el centro de la ciudad. Eh, hay creepers, no pasa nada, no hacen nada porque estamos en creativo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. El faro es chulo, mola bastante. Se ve más por la noche. Así que, pues ya sabes cómo hacer un faro. Y ya está. Así que nada, nos vemos. En la próxima. chao.